Una placa que había, que, que sigue estando en mi secundario, con, con los nombres de, de los alumnos y exalumnos desaparecidos, y, y al final decía: así se veían, era un espejo. Hay muchos militantes que, que bueno, como, como dice Nico en la letra, lo mataron por temor. El, el sistema en el cual los manejamos, en el cual vivimos, obviamente que le teme a este tipo de, de luchadores, ¿no? Y por eso de alguna forma trata de deshacerse de ellos. Tenía veinticantos como vos, como yo Era jovencito como vos, como yo Y se fue temprano lo mataron por temor Y se fue temprano lo mataron por temor Ahí se me reflejo cuando miro en un espejo su canción que, que mataron a Mariano la plaza de, de Mayo estaba llena de gente tanta melodía que me inspira cuando se quiebra mi voz haber sido cualquiera cualquiera de nosotros